Hola todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Si quieres pasar un rato menos divertido, no lo dudes más, aquí te puedes quedar Bienvenidos a Fortnite, temporada 7 Seguimos aquí con nuestra quimera Vamos a cambiar esto Vale, hay varias cosillas por ahí Nosotros vamos a ver las misiones Patito de goma, ya pusimos uno bueno, pues habrá que ir, yo que sé, o a Costa Creyente, a Ciudad Comercio, a ver si lo encontramos Estaría bien Consigo una eliminación con cañón de riel Mejora arma en banca de mejora Destruye sofá, reúne carne Misiones épicas Misiones comunes, habla con abstracto Ostras, pues está aquí también el abstracto, ¿eh? Pues bien, entonces vamos a ir para acá Guay Venga Vamos a ir para allá A ver qué tal y cola y tal, pero bueno, vamos en solitario nivel 14, vamos a ver Vamos a seguir también artefactos alienígenas de esos pues Por lo que veo las barras se vuelven a desaparecer o algo estamos a cero de barrita de oro Vamos a ver Ok a ver si conseguimos esta Ya le he averiguado la, la guitarra eléctrica Para pegar porrazo ahí con, con la guitarrilla Así que vamos a ver Bueno Está cargando ahí Venga, ya estamos por aquí Tengo mi mochililla ya, ahí ¿eh? Lo guapa <ríe> Y la guitarra Que te meto Toma Que te meto, guitarrazo Toma, guitarrazo Guitarrazo <ríe> Que te meto, guitarrazo ¿Está marcado? No, está marcado Vale, vamos para Ciudad Comercio esta que Vayan todos No bueno, lo vamos a tener que salir huyendo Pero bueno, vamos a ver el abstracto Si lo encontramos Que no nos mate muy pronto Que bueno, Nos lleva para allá, directo al autobús Venga lo hago a mil metros Así que vamos para allá Ya Vámonos con nuestro platillo volante. Temporada alien. Así que vamos allá. Esperamos que no venga mucha gente para acá. Vamos a extracto y poner un patito, de no sé dónde. A ver si busco la gasolinera. Porque la otra vez lo puse la gasolinera. Ahí brilla algo, ¿eh? A ver, aquí. Tengo armas, pero estoy. Vale, ese es mi, mi punto, supongo. Tracto donde andará Vale Como suena la guitarrilla Oye, qué graciosa Tenemos nada Mal, vamos A ver, ahí tenemos una ermita Algo es algo Puedo saltar, lo sé, pero... Me gusta más destruir Vamos, allí está el atractor Vamos a hablar con él A ver el patito, patito, patito, patito Patito Toma, ya tenemos otro patito Un tiquín, bueno, Ahora eh. que bueno, tenemos que irnos rápido ¿Dónde está este hombre? ¿Qué pasa allí, tío? <ríe> Se nos esconde Hombre Esconda, no tenemos... Vamos a fusiles Sobrevive a fase. Pues este mismo Venga Ahora bueno, vamos a tener que ir rápido A ver, por arriba hay Un cofrecillo Ah, no, que este No Se me diría que estaba arriba Vale Ponemos granada Vamos Por aquí y otro por aquí. Esto lo llevamos. Creo que vamos a quedar un cochecillo y nos vamos allá A ver. Nos dan algo interesante por aquí, el pimiento. <ríe> y el coco. Pimiento. ¿Cómo correr? La barrita. Nos llevamos de aquí, de la tiendecita. Estamos sequito de oro. Animado, pues vámonos. Venga. Coge tu coche. Mismo, combustible 43. De la música. Ojo. Eh. No, no, no. Warka, hombre. ¿Por qué Vaya volcada. Venga. O más de furgoneta, pero bueno Ahí nos vamos Con nuestro deportivo rojo buscando la vidilla por ahí No tiene Otro patito, donde, donde sea Vale, ponemos munición Visita complejo corriente. Bueno. Esto. En ubicaciones con nombres distintos. Bueno, pues está, No sé dónde está, pero bueno. A ver. Vamos de combustible. Otra vez, otra misión. <ríe> no para. Ok. Hay peñita por ahí, ¿eh? Ojo. Será. Sarto. Oye, hombre. Lo siento, dice. Haz para que me llama. ¿Vamos entrar aquí o qué? Ok, okay Peñita por ahí. Vale. Vale. No me ha matado ninguno. Vale. ¿Sabéis que me gusta a mí el campo otra vez? Venga, no, hombre, déjame buscar el Cofrecillo Que sea esta cosilla Vale Vamos, toma Bueno, bueno, bueno, bueno Vámonos. Ok, ahí vamos con nuestro deportivo... Se me haya cascado, pero bueno... Eh, una llama, tío. Okay, ¿Qué hay que darle la llama o qué? Otra, que va soltando cosas. hay que darle o qué? Va soltando más pociones Una llamita Qué graciosa Ok Se ha ido Ha <ríe> sigo escuchando, ¿eh? Ya la vamos a disparar a la llama o no? Por poco, tío, me ha faltado un poquillo más. Macho, tirillo mal fuera. Metido ahí bien. Bueno, no he andado, no hemos podido. Al menos no hemos hecho Misión in... del abstracto. Vale. Ok. Tenemos Va. nuevas misiones. Estaba yo ir con la llama. Pero bueno Ok Vamos allá Tirolina Voy a apuntar que dirección Incluso utilizar objetos Ok Vamos allá No hemos visto a los aliens A ver dónde vamos de goma nos queda aquí con creyente venga va así encontramos aquí los patitos y luego donde decía que había que ir compañero ¿eh? monta lancha esta hamburguesa la camioneta de la hamburguesa este complejo corri corriente no sé dónde está el complejo corriente tío. ah allí vale vale ok Venga, si encontramos el patito Una barquita estaría bien también subimos de nivel Venga, vamos allá Hay que buscar por ahí una, una barquita y... y el patito Vamos a ver Patito ¿Dónde estás, patito? Aquí había un montón de Orni, eh aquí no la juega no ni esto Estoy mirando a ver dónde podemos aparcar madre mía me van a matar me van a matar qué me va a matar soleada ve no tenemos un arma vuela en, en un Me ha dado tenía un en esto a ver si encuentro patito tío este era el patito patito patito otra otra chungo eh no tengo ni para construir no tengo ni para construir está el patito tío Puede estar Entra escopetilla Pero bueno es Efectivo, tres tirillos Liquidado Vale Vamos a esto, damos el escudito. Ok. Ah, yo quiero el, el de este tío. Este es muy bueno. El patito, patito. Tenemos otra o algo. Necesito materiales también a lo tonto. Este era el pato, tío ¿Eh? ¡Oh! Sí, sí, ha sido sí efectivo, ¿no, chavales? ¿Eh? ¿Anda? Tendría que ir con la tormenta, pero bueno Dios, que hay peñita por ahí, tío Traerá el pato Ojo oh, que está por allí el pato, tío Mira los pato Encontré Bien Hemos subido, chavales Qué raro, no hay onis por aquí hoy bueno, miremos qué ir, ¿eh? Vamos para allá. Yo no te quedo atascado aquí, a Venga, vamos a ver. Un coche. ¿Qué haremos? Creo que la furgoneta mejor. Furgoneta. Ahí la fragoneta. Aunque el deportivo no está mal, pero yo soy sí más de fragoneta. Vámonos. <ríe> y leche, vámonos. No, toma racheo. No sé para dónde voy a tirar ahora, pero bueno. Che, los coches por aquí tirados, tío. Vamos a ver. Habrá que ir para acá, yo qué sé, más o menos. Vale. Y el quinto pimiento. Tenemos medio depósito mi eh. amarillo por aquí Toma, chido. Toma ¿Has pillado el hueso o qué? Si sí, no, el hueso lo hemos pillado Supongo <risa> Si no, pues ¿Qué más da? Vámonos Nuestra fragoneta Seguís pescando también. Y sí, vamos por aquí. No llamamos la atención a ¿eh, nadie. <ríe> ok. ¿Eh? ¿Cómo conduzco? ¿Te das cuenta, no? Vamos a ver y setilla pero me da igual vamos a tope aquí el leñador no sé si hablé con él esta temporada o ya no está el leñador aquí a ver si encontramos una escopeta mejor o algo aquí o okay. qué escopeta de corredera es la misma tío me ha dejado nada Aquí ya han estado... No está aquí el leñador, ya no está... Vale. Vamos por el monte, que esto escala muy bien. Bueno... No es combustible, ¿eh? Aquí no hay gasolinera. Ojo. Vamos por aquí. Ahí. Antes había que volar con un pollo. Se lo cojo. Ahí. Nos vamos con el pollo. Que no mola el pollito. ¡Vuela, vuela! <ríe> Vamos a por el cofecillo. Nada, munición. Pasa que. Ah, pues mira, bien. No tengo que saltar al pollo. Guay. Me congratula. Barrita. Vale. Que sencillo, ya si sí he tenido que cambiar Vale Fusil asalto pesado Y fusil asalto Bueno, esto se puede molar Pollo Uy, el pollo Se ha caído el pollo Pues sí, el pollo Que vienen, y nos matan yo tío me he disparado sejo ha he hecho que malo soy da un poquillo pero bueno Yo, a ver si me ha reventado. Vamos. Me dio otro más. Me revienta. Toma. ¿Dónde este está? ¡Uy! ¡Me tío! El anónimo, sea. Se ha caprichado de nosotros ahí con él. Con el bugazo. Lo hemos de a 8 por vos. Bueno, pocas misiones Pero bueno Ya que vamos a nivel 15 Yo si cogemos algún cofre El de de esto Madre mía ¿Cómo nos liquida? Una colegiala no ha liquidado Ese es el que pilla macho El... Mira, mira, mira Ahí, la ni...! Ok Ok tienes una ventana, edita la pared, selecciona el cuadro donde quieras colocarla y confirma. Hemos aprendido. <ríe> Después de un año jugando al Fortnite. Pero bueno. Vamos bueno, a ver. Una eliminación, la tenemos pendiente, teniente, me da alma, sacaron y carne, los animales, nos queda uno. con escopeta, barra, piedra. Vuela en un Oni, Tenemos ahí pendiente Compañeros, completa misiones épicas poco comunes La fase de tormenta ¿Están hamburguesa O aquí mismo Venga Y visita complejo que luego iremos. Vamos allí La grieta y por aquí también Vale Pasamos al pantano pegajoso Ok Y vamos aquí Aquí hay, tío? Que hay tanto como. Voy a aterrizar aquí Vale, Si sí, aquí estuve yo ya Ojo Ahora podemos aterrizar Este que brilla, un el otro eh. Ahora tú que no vas a atacar potente buena buena chavales no se quedó ahí la guitarrilla tipo de piedra vale tenemos el buga que más había que hacer visita no sé qué Complejo corriente venga a ver si podemos ir si tenemos ahí algún buga de esto yo me iba ya eh alguien un orni que tenemos aquí ¡Jo! vámonos vámonos vámonos bien yo me he jugado a embolar un orni El viento. señalado del otro lado Si sí, era para pa producirlo. <ríe> Como me mola aducirlo. Cuidado que nos destruyen Vámonos Cuenta el rayo y, Vámonos señalado si sí. vámonos Nuestro ni ahí toperita Sube para arriba Jejeje <ríe> Ahí. Venga, bueno, venía bien Venga, Hasta aquí Y la velocidad sí. es... Bueno Tiene es pila y todo, ¿eh? tiene batería y todo, que se le acaba la batería Venga pegan un par de tirillos, pero bueno Vamos a llegar a Ciudad Calavera un poco de cofre, tengo que ¿eh? cofre alienígenas, tío Vamos me queda poco Para llegar Ok Vamos ahí ya, eh Hacer o sea, un aterrizaje forzoso Mueve los ni Chavales Vamos a ver un emblemático Aftermatch Match. De que no nos disparen complejo vamos a llegar aquí al complejo vamos vamos toma tacaño un legado ¡Ah, eh, no visita el complejo vale así de fácil mil barras durante la temporada 7 vale ¿Qué hacemos ahora transmisiones eh? aduzco adu a alguien bueno Busca otra emisión Los bancos de mejora Podría estar bien carne. Con esta piedra Montan lancha mm. Podemos ir a por este A ver si nos dejan Vámonos Ahí está 800 metros Vámonos Queda poca batería, pero bueno Un por tres allí Mira, mira, me quieren disparar Ojo mano Ahí, por eso alcance <ríe> Y yo nadie volando en, en OVNI Habrá a alguien por aquí Ahí hay un beso Pero ahora parece que no hay No, nos queda poquito ¿Lo habrán llevado ya? El... Está ahí, está ahí está Ahí, chavales Ojo, me están disparando Bien Allí Venga, hombre, con la corriente Visión Venga No ocupa nada, pero bueno Se me va esto Eh, ojo, soy el objetivo Ojo Hola Vámonos Que no dispara ay, ay, ay, ay, ay Que se nos acaba la batería Se nos acabó ¿Está recargando o qué? Ya no funciona más. ¿Han dado ¿no? no? Bueno... Otro... Ojo... Me no llama, ya lo estoy viendo. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Ya me dio, tío. ¡Qué lila soy! ¡Ay! Es un dude. Claro, tiene fusil de tirados, tío más Pero bueno, hemos hecho ahí un par de misiones Tres Tres misiones, no está más Bueno creo que está muy bien por hoy Vale Más dilación, nos vamos a despedir Vamos a ver lo que nos han dado A ver si podemos comprar algo o lo que sea hay He conseguido el trajecillo de esta, el skin Así que vamos a ver Ahí tenemos el pase de batalla Cinco estrellitas Ok, tenemos cinco nada más Con bueno, eso no hacemos mucho, pero bueno Vamos Pase de batalla, tenemos 5 Pues este mismo Sonata de soleada, Cinco estrellas de batalla Vale Me la voy a pillar De que pillárselo Venga, me equipamos y todo Ahí está Bien, pues perfecto Ok Más cositas por aquí Aquí la sonata Guardar y salir Entiendo de objetos Los nuevos trajes y todo que hay Este de ladina y bribón Ahí lo tenéis Vale, para el que le gusten. Estos son los nuevos Y nuestra carrera Mil barras, bueno, durante la temporada 7. Bueno, eh. <ríe> ok. Eh, pues estupendo. Maravilloso. Un saludito para todos, Peñita. Cuidarse mucho. Chao, chao.